Antes de comenzar con el video, le quisiera mandar un saludo a Mahumo, a Luna Karina y a y 345 Muchas gracias por sus bellos comentarios. Ahora sí, ¡vamos con el video! Bueno, te tengo que decir algo. Yo realmente nunca he un video. Entonces, pues, todo lo que digas estará guardado y salvado por la comunidad. <risa> Amén. <risa> Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer Nico para este video? Bueno, ¿La pues gameplay? la idea va a ser un tremendo desafío, vamos a tener solo armas. O sea, cada vez que tengas un arma tiene que ser de diferente color, no No puedes repetirte arma. Interesante. O sea, te toca va a ser una locura. Entonces, y Nico, ¿qué se siente hacer eh, tu primera colaboración? Aunque también es la mía. La primera. Sí, también es la misma pregunta para los dos. Es chévere. No es como un video solo y ya está solo para hacer el miedo. Es muy y, corta. Y también es bueno tener buenas relaciones con otros youtubers. Lo raro es que aquí todo, todas las skins te salen noob. <risa> todo raro. A veces es medio raro. A veces pueden salir bots de bebé. De pronto pueden ser anónimos. Anónimos 999. <risa> We were... Uy, lo pusimos al mismo tiempo. I I a oh, la bestia. Y casi me parqué perfecto. Siento paso. ¿Verdad? Me parqué perfecto. La parqué así perfecta. Escopeta, yo Tengo vi. Tengo a alguien aquí Ese es el mismo que vi. Nueve, nueve, nueve muchos 9. Uy, uy, uy, uy, ay, no, ay, ay, no, me está quitando ay, mi vida más de ay, lo que ay. pensé. Y en sí. la m. ¿Qué se siente hacer gameplays, Nico? No lo sé. Qué chore hacer vídeos mm, Es la verdad Al principio a veces cuando hago los gameplays Me siento un poquito nervioso al hacerlos Pero uno va cogiendo confianza Como que, sí tienes, A medida que uno va haciendo el video Ya se coge confianza uno mismo mm, Ya es más, como que todo salga bien Eh, sí, 98 Valecito, valecito Todo Bellísimo. saldrá bien, Nico Todo saldrá bien O sea, estoy hablando que se escuche bien Y eso, esas cosas también o sea. mm, También eso, eso solo se ve hasta el final Aquí terminas el video Vamos más rápido Oye Nico, Ay, no, creo que no, se no, me olvidó what? algo Que ¿Qué? teníamos que cogerlo diferente Listo, ya lo cogí diferente eh, Lo único que tengo así es... Ah, Venda así. Ah, Pues me quito me quito el azul y ya y Ay, me quito. no puedo coger... ah Bueno, no, listo, a menos de que, que haga vez. esto Listo Algo que me he dado cuenta Que lo quería es mostrar en este video es que la nave del mandalorian se empezó a hundir. Antes en los lados, estos lados no tenía arena. Uy, me trabé. <coughs> Antes, en los lados no tenía arena y ahora sí tiene. La nave se empezó a hundir en la isla. En la isla. No hay nada que hacer por ella Pues de tanto no. estará ahí abandonada. Sí, además que es, es mi navecita. ¿Por qué navecita? ¿Por qué? Eh, que me han dado un snipazo, Ah, uh, no, no, no, pues te digo que no tengo una escopeta Así como que, <ríe> que me ayude al respecto Porque está como un cita, pero bueno Sí, no importa, no importa Lo bueno no siempre es lo más lima, caro que se Eso, señor Quiero gasolina Eso, eh, eh eso Aquí va la perfección La nave de este supuesto Mandalorian sí, Está o sea, literalmente casi destruida es la verdad Bueno, este día no, pero pues sí Hermoso. Cuidadito, mm. ¿no? No me lo vaya a rayar Pues ya está 189 de vida Bueno, ya estamos en el 98 Bueno, bueno. tendré que hacer esto, okay. Nico, lo siento Pero tendré que destruir tu preciado carro de sí, aguantarlo tío Que estoy aquí encima de alguien Y ¡No! ¡No! en un carro Fallé Tranquilo que ya lo oje eso fue triste. Mira, sí, sí, mi carro, mire, me lo dañó. Mi carrito. Sí, no. Granadas, granadas, granadas. Yo <risa> tengo lo, lo, lo Cuando mi amigo está matando a la gente, yo estoy aquí intentando arreglar mi carrito, bien bueno. Y aquí tengo... <risa> aquí tengo ¡Veamos! ¡Veamos! no. ¿Por qué lo cambiaría? No, no hay nada. A ver, a ver. No, no sé, es que no Hola, sé, buster. a ver. Es que no sé si cambiarlo sí por no. esto. No sé, creo que me sería, que... Me sería yo Lo mejor Ay, no no no, no, me no, no, no, creo que se prefiero se esto bonito, No sé, no, no, no low, Me toca así no, no puedo agarrar oro, me da tristeza no poder agarrar oro Nico mm, aquí estoy, Mira lo aquí que está, te está, conseguí está. Perdón por el auto rojo, ahora yo te lo recompensaré Con un deportivo uh -huh, ¡Parse! Uh -huh. <risas> ¡Parse! Espera, espera, espera, espera, perdón, perdón por la grita, es que me asustó, es que tengo... No, igual lo no tengo este Mire, me voy a mirar por dentro, Uah, estoy por dentro, me, me puedo ver a los dos, los podemos ver, bro. Lo siento, Carlitos, pero me tocó romper tu ventana. Y ahí está otro tipo, tenemos un bananín aquí. Eh, pero la gente nos espera, no puedo explotar mi carro. No, no pueden, no olvides. esto es Fortnite, esto es Fortnite, no, no, no... No, grande, es siempre protege tus lados, buena, campeón número uno. claramente nunca protege a ah, sus lados. No, carrito, carrito, no, carrito, carrito. Yo le dije, sí. Perfecto, tengo que ir por ese escudo. Ah, no, ah, no, no, no puedo, no puedo. Tengo un arma full. Y sí, no puedes hacerlo. ¡Listo! ¡Hacia allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Estás ahí? ¿Por qué tembló? ¿Por qué tembló? ¡El auto se quemó! Oh. ¡Quemé la estación de gasolina! ¡Oh, oh! Eso va a llamar demasiado la atención, pero Eh... Escucho disparos Mira, por acá... ¡Mira! Aquí está la... El, eh, el... El bot de la eh, bujía Está toda como que... ¡Hey, man! ¿What happened? <ríe> ¿Por qué me dañaste ni este? ¡Ay, sí! Lo voy a cambiar a épico Sí, esto creo que nos podría ayudar sí, a tener más armitas. Eh... <ríe> <ríe> <ríe> eh... Bueno, hágale aquí, eso creo que me ayuda a mí. <ríe> ya sé ahí a dónde tengo que venir. y eh, pero eso me pide oro, que robo. Ah, pero acá lloro. Muchas gracias. ¿Ya, ¿Ya te mejoró? Espe me, está me estoy mejorando la otra armita. A ver, espera, voy a mejorar. Eh... Yo creo que es una mejor forma de haber reemplazado ven, las estas de me, ven, ven, las, los camiones es de morada, mejora. Es morada. Bueno, eh, me toca hasta el... aquí. Me toca hasta aquí. No no la puedo subir a legendaria vale. porque ya tengo una legendaria. Y ah, Yo puedo no, usar no, este no, subfusil me... azul. No me sirve nada. Yo puedo usar este subfusil no. azul. ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡La, no, sí, la sí, zona! Tormenta. <ríe> Nosotros ahí cambiando de armas ¿Qué <ríe> es que culpa! No necesitábamos Bueno, al menos ya tengo las tres armas más Bueno, las Yo tres, tengo tres armas más. ¿Cuántas armas tiene este? ¿Solo tres? Sí Alguien me dice que aún está acá hmm. Sí, ya lo vi Están más o menos por acá Ah, no, no, por allá por no allá, yo voy directamente allá. Pues no toca, estés. pues para eso van ellos para la zona, ¿no? Uh -huh, igual que nosotros. Por eso. Se están dando sí. por allá. Ah, no, ese es que un esperemos a que la pelea termine. Bueno, no, sí, ya terminó, sí? ya nos dispararon. A nosotros. No, es que yo le disparé. <risa> Ay, Nico. 16, 2 de 16 y 1 de 15 Venga, aguantre lo que si sí, eh, Pero que me robas Lo siento, ¿Eh? Cuidado, amigo ¿cuidado? Pues tocaba. Era un buen ya ataque je, sorpresa Ya me lojé, ya me lojé lo lo ¿Dónde está? Ya me lojé ah, okay. Ya, ahora vamos, ya, vamos sí, ahora sí Necesito Solo falta arma color la... de armadura Solo me falta color de armadura tengo un arma tengo. verde. El problema es que es escopeta. Y ya tengo escopeta. Y yo tengo... Oh, porque yo, yo odio esta skin. Esta, la de como en Halloween. Como toda... toda... peligrosa. Ah. Bueno, es que está no ah. ¡Uy! Un sufo legendario, pero... ¡Ganamos! ¡A, no ¿A qué ganamos! ¡No sé! Yo me maté a, a alguien. Yo me pues maté me... a alguien y como que el otro se murió. No, no, el otro yo lo maté, o sea, la última que fue la mía, pero, uy, ¿a qué horas? Se acabó tan rápido, bueno. Bueno, Nico, me alegró jugar contigo es? esta primera esta primera ¿Qué? colaboración ¿Qué? y Invención. espero que a tus amiguitos de tu canal y a los amiguitos de mi canal les haya gustado este video. Sí, bueno, chicos, hasta que llega el video de hoy, dejen pues, sí. su like, suscríbanse si no lo han hecho, también al canal de Samu, si no lo han hecho, y pues, dejen en los comentarios lo que más les gustó y pues esperen más videos como estos porque se acercan muchos Exacto, sí. entonces, yo siento sí. que este es el principio de una gran colaboración, Nico Sí, yo también Bueno, okay, entonces nos vemos en el próximo video del grupo bueno. Hasta la vista Nos vemos, Nico